Vamos a ver cómo podemos utilizar el plugin WP Google Analytics de Wordpress para poder generar eventos personalizados en los enlaces salientes de nuestro blog. Para ello hemos hecho una pequeña instalación de Wordpress en la que ah, hemos instalado el plugin modificado y nos vamos a conectar a ella. y lo primero que necesitamos es acceder a la zona de administración y verificamos que tenemos instalado el plugin. En nuestro caso lo hemos instalado ya, simplemente no está habilitado. Lo primero que tenemos que hacer es activarlo y una vez que está activado nos da la opción de ir a sus ajustes pulsando en el enlace llamado Settings. Como todo plugin de Google Analytics, lo primero que necesita es eh, nuestro identificador de seguimiento de Google Analytics. Le voy a poner el mío, y en este caso vamos a habilitar estas dos opciones de aquí. La primera idea es que sirve para registrar los enlaces salientes como eventos. Esta es la opción que trae de serie este plugin: genera un evento único de la misma categoría siempre y lo que cambia es el valor de, de la acción, mientras que esta nueva funcionalidad que aparece justo debajo es la que nos va a permitir eh, personalizar los eventos especificando o bien la categoría, o bien eh, la acción, o bien la etiqueta, o bien el valor, o si no, la forma en que se van a computar todos estos eventos a través del parámetro que se llama no interacción. ¿Mm? Para aquellos que deseen más detalles de lo que significa cada uno de nuestros valores, en la ayuda de Google Analytics, ¿eh? del propio Google, en sus páginas de soporte, donde nos explica para qué sirven los eventos, hay un apartado en el que indica cuáles son los diferentes componentes de los informes de eventos que podemos utilizar: la categoría, la acción, la etiqueta, el valor y el recuerdo implícito, que son uh, los que mencionaba. Por tanto, aquí podemos encontrar una definición eh, más detallada para saber cómo, cómo utilizarlo. Bien, para utilizar estos códigos, eh, perdón, estos eventos personalizados necesitamos utilizar lo que se llaman los, los códigos cortos, los short codes, y en estos textos de aquí nos indica exactamente cómo utilizarlos. ¿De acuerdo? ¿Dónde podemos incrustar estos códigos? Los podemos incrustar en los artículos, los podemos incrustar en las páginas. ¿Ah? En mi caso lo que voy a hacer es, en una de las páginas que ya tengo existentes, perdón, es importante guardar los ajustes antes de. Ir a otro sitio, si no, no nos no va a funcionar nada. Iríamos, por tanto, a una página. Tengo ya una página existente. Tengo por aquí el trocito de texto uh, de una prueba anterior. Simplemente lo voy a borrar. Y tenemos que utilizar la sintaxis de muestra que se nos enseña en la parte de configuración. abrir cochete, WGA, guión bajo, event, espacio, category Igual, comillas dobles. Y aquí pondría el texto de la categoría que quiere usar. Pondría acción igual. Y aquí pondría el texto de la acción que quiere utilizar. En principio, estos dos son los parámetros obligatorios. Aunque podríamos indicar también una etiqueta, eh, un valor, etcétera etcétera Aquí pondría el texto del enlace el link sobre el que voy a pinchar ¿eh? y por detrás del texto de enlace pondría de nuevo apertura de corchetes, la barra inclinada hacia la derecha, bajo event y cierre de corchete. Evidentemente, este texto de enlace tengo que convertirlo en un enlace de verdad, para eso utilizamos la herramienta estándar de uh, Wordpress. Y añadiríamos el enlace y una vez que tengo escrito estos marcadores especiales con los corchetes y el texto de mi enlace, le daría actualizar. De acuerdo, y una vez que tengo mi página actualizada, le puedo dar el enlace de ver la página. Aparentemente, el resto se mantiene absolutamente igual y lo único que aparece es el nuevo texto que hemos añadido, que si pulso sobre él, evidentemente debería llevarme a la página enlazada. Volvemos de nuevo a nuestro blog. Tengo en este otro navegador abierta una pestaña con el panel de mando del de dominio que he configurado en mi blog de WordPress y vamos a utilizar los informes de tiempo real. En concreto hay una opción que es para visualizar los eventos y en este panel puedo ver que ya tengo algunos eventos que he generado en las pruebas anteriores. En esta zona de aquí nos salen los eventos de último minuto, de forma que si yo vuelvo a mi blog y vuelvo a hacer clic sobre el enlace en lo que he creado un enlace personalizado, un evento personalizado, perdón, además de saltar al sitio en cuestión, si vuelvo de nuevo al panel veo que me aparece un nuevo evento que se acaba de generar y veo que además en esta zona aquí inferior me aparece la descripción. Acaba de subir porque he clicado por segunda vez y por tanto el ranking ha variado. ¿eh? Que aparece el texto de la categoría que yo le he indicado y el texto de la acción que yo le he indicado. Por tanto, uh, yo puedo personalizar cualquiera de estos criterios. Aquí se aparecen únicamente la categoría y la acción del evento, pero en los informes estándar que nos proporciona Google Analytics podríamos utilizar también los valores, la etiqueta y al quinto de los elementos configurables. Estos dos eventos que aparecen por aquí son los eventos estándar que trae el plugin sin la modificación en el que todos los enlaces salientes aparecen en la categoría Outbound Links y en el que en el campo de la acción aparece la dirección a la que hemos enlazado. Y eso es todo.